Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Yo lo estoy grabando ya por la tarde, así que por eso dije buenas tardes primero. Pero no sé a qué hora lo vas a escuchar. Ya sabes que yo grabo todos los videos todos juntos y después los, eh, los voy subiendo de a uno por día. Bueno, hoy nos corresponde hacer a Urano en Acuario. Urano en Acuario está en su domicilio, o sea, Urano rige a Acuario. El planeta regente antiguo de Acuario es Saturno, eh, o sea, el corregente, y el regente moderno o regente de Acuario es Urano. Urano es un planeta muy especial porque es creativo, porque es creativo hacia. es futurista, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo este Acuario. cómo este Urano en su domicilio actúa. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Como positivo. Es responsable, muy responsable, es innovador, por esto de la creatividad futurista, que le digo yo, innovador, y es muy social, son sociales, las personas con urano en acuario son muy sociales. Como negativa es que son dispersos, son revolucionarios, pero que no saben hacia dónde dirigen esa revolución y que son muy impacientes. Esas son las tres claves negativas de este Urano en Acuario. Bueno, mañana vamos a estar terminando con Urano y pasado mañana vamos a estar empezando con un nuevo planeta, con Neptuno, el anteúltimo planeta. Eh, después nos faltaría ver los nodos lunares y Quirón, eh, pero también los vamos a ver, por supuesto que los vamos a ver, claro que sí que los vamos a ver. Eh, pero ya vamos terminando con la configuración planetaria, o sea, lo básico de la astrología, cómo vibra cada eh, planeta en cada signo. Eh, eso es lo más básico de la astrología, y acá tenés la facilidad, por eso se llama Centro Aprender Astrología Fácilmente, y se si le agregas .com, entras a nuestra página y te haces miembro de nuestra gran comunidad. Eh, te decía, me perdí, te decía que eh, vamos, con, vamos ya finalizando, ya poniéndole términos, ¿sí? ya vas manejando este nuevo eh, idioma, esta nueva terminología, esto es aprender un idioma, aprender a leer el cielo, las energías en el cielo, te mando un abrazo enorme, Mañana nos encontramos, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con Urano en Pisces. Chao, hasta mañana.